Muscari y su plagio. Guerra de actores. José María Muscari es un gran director y dramaturgo de nuestro país. De eso no cabe ninguna duda. Pero de los conflictos y de la muerte nadie zafa. Sin ir más lejos, su última obra llamada Plagio quedó manchada por ser una copia fiel de la película Malcolm y Mary. Look at me. I'm the last person standing. Plagio es una obra que yo escribí para una pareja. Primero la escribí para una pareja de mujeres, que son Inés Estérez y Malena Solda. Y una vez que escribí la obra para las dos mujeres, pensé, ah, podría ser una versión de hombre. Entonces escribí el texto y lo transformé a hombres. Y eh, e hice la pareja que son Martín Zeffel y Nazareno Casero. A partir de que saliera a la luz el supuesto plagio de plagio, comenzó una furiosa guerra de figuras. ¿Qué le habría dicho Cefel a Muscari? Uf. O sea, que se que amigos Si querés que esto no se filtre no. Tenés que pedirle perdón A toda la gente que trabaja en esa obra no. Ah, ajá ¿Enojado? Enojadísimo. ¿Qué pasó con Martín? Básicamente lo que te cuento Que la agenda del espectáculo cambió ¿Y no va a estar? No, no va a estar eh, Sí personalmente te puedo decir Y está bueno que tengan mi palabra Que yo no estoy peleado con Martín No estaban nada las condiciones para hacerlo De la manera que había que hacerlo Y las cosas hay que hacerlas bien No, no hay que hacerlas hubo plagio, José? La obra se estrena el 20 de mayo en el Teatro Regina. Es verdad que hubo un cambio de timón en el medio que hizo que determinadas cosas cambiaran porque el espectáculo se retrasó. ¿Va a cambiar el texto entero? ¿Puede ser? Es una obra que se llama Plagio que no tiene nada que ver con la que se estaba ensayando. ¿Qué opinás de la gente que dice que es una movida de prensa? Bueno, que mientras vengan a ver la obra va a estar todo bien. A continuación, en Exclusiva... La palabra de José María Muscari y Nazareno Casero sobre el conflicto con la obra Plagio. Nazareno, un buen presente, bueno, excelente tu serie, como digo Maradona, la rompiste. Bueno, muchas gracias, sí, sí, contento, contento por cómo se viene dando todo. Un buen presente y ahora también con el estreno de Plagio. No, no, no voy a estar en Plagio, no, no, no, eh, no estaban las condiciones dadas, así que no, no, no voy a participar, eh, así que no, no haré teatro esta temporada. Te cambió la cara. ¿Por qué plagio porque no? no estaba porque todo... no, no, no, porque ya estaba, pensé que ya estaba hablado. No, no. Eh, eh, cosas que suceden en, en, en este medio también, que es, eh, se van dando las cosas a medida y se va, van cambiando. No, no, no, no, no es nada fuera de lo común. ¿Hubo un plagio también dentro de plagio que eso generó quizás el retraso de los tiempos y la complicación? Porque se hablaba de una distancia entre Martín Schellfeld y y, Muscar y viste inconvenientes con las parejas. No, no, no hubo. Yo por lo menos inconveniente no, no hubo. O sea, no, no podría verlo no podría por ese lado. No, no estaban, eh, insisto, no estaban dadas las condiciones para hacerlo de la manera que había que hacerlo y las cosas hay que hacerlas bien o no, no hay que hacerlas. ¿Mi dupla era con Martín? Mi dupla era con Martín, sí. Si ahora te llama buscar y te dice, ¿se bajó uno? entras No, porque... Insisto, las cosas, me gusta hacerlas bien o no hacerlas. Entonces, podría ser una suplencia, depende cómo, depende el momento. La gente que te a ver, a vos, ¿qué le podemos decir ahora? No, qué bueno que hablen con la gente de las entradas y vean, porque también creo que hay otra dupla que está buena. Te alguna consulta, yo tengo una entrada para Martín Cefeli y Nazareno, ¿qué hago? No, no tenés entrada. ¿Cómo que no? Si la pude comprar en el Teatro Regina. No, no, no, te vendieron algo que no es porque no, no, no estaban a la venta. Se cambió todo totalmente porque se decía que había plagio. ¿Esto es así? No. Aclaráselo a la gente que habla de que es un plagio. No, está perfecto, hay que aclararlo. No. Plagio es porque así se llama la obra y de eso se trata. Sí es verdad que tuvimos un tema con los derechos de, de la obra anterior y eso hizo que yo decida entonces hacer una obra nueva. Y escribimos este nuevo material que se llama plagio, que respeta las, las combinaciones, por decirlo, eh, de la formación anterior y que también... Y acá te voy a dar la frutillita de la torta, que también eh, toma, de alguna manera, lo que pasó. O sea que todo el entuerto que hubo con si es plagio, si no es plagio, no sé cuánto, es parte de la obra. Qué inteligente que eso. O sea, sea que hay que venir a develarlo al Teatro Regina, que a partir del 19 de mayo va a haber funciones todas las noches con la dupla que quieras ver, porque esta obra es un quilombo. Entonces les recomiendo que vengan a Nazareno a verla, porque sabes que me dijo Nazareno? Que había muchas cosas que no le cerraban, por eso no está en la obra. Bueno, primero que... Yo amaría que venga Nazareno porque me encanta como actor y como persona. Suplente Se... no quiere ser, me dijo. ¿eh? No, obvio que no. Es un actor de primera. Lo llamé porque lo admiro, porque ya trabajé con él en una obra y me encanta. Pero tanto Nazareno como Martín Seffel, como Benja Rojas, como Brenda Nícar, que son lo más de lo más los cuatro, obviamente van a estar invitados. Y todo lo que te digan en relación a lo que pasó es verdad. O sea, no es que haya una mentira. Okay. No, es verdad. La verdad que... Las dos duplas que se quedaron en el espectáculo, que son Inés y Malena y, y Esther y Nicolás, eh, de alguna manera también yo lo sentí como una banca. Ah, bueno, a partir de lo que había pasado, yo banco este momento y quiero seguir trabajando en plagio y espero a ver qué cosa no escribís. Si me copa la u y si no me gusta, no. Qué importante eso que dijiste, bancar un poco al director y a los tiempos, cosa que hizo Martín Sefer. No, no, no, no es que no lo hizo. Lo entiendo perfectamente porque cuando yo lo llamé a Martín, en la primera conversación, él me dijo, no, yo no puedo hacer teatro este año porque voy a filmar la película de los simuladores. Y yo lo recontraconvencí le dije, no, esto se empieza a ensayar el primer día de marzo y el 9 de, de abril está estrenado y no sé cuánto. Y después eso no lo pude cumplir. O sea que, en realidad, el que hizo algo mal soy yo, ¿no, Martín? y La gente que dijo en el piso que casi te vas a las manos con Martín Seffel porque lo dijeron con información real. Yo leí un mensaje que era así, contundente. José, vos me conocés no te estoy mintiendo. Bueno, la yo te voy a decir algo. Eh, puede ser que la información que tenían sea real. ¿A qué me refiero? ¿A qué me refiero? A que lo que recibieron, el que leyó eso, es real, no se lo inventaron. Pero la situación de que hubo una tensión o una pelea o algo violento con Martín Zeffel no existió.